Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, soy eh, Malena, liberal, oftalmóloga. Eh, muchos ya me conocen porque hemos estado compartiendo la campaña cerevisual de las comunidades y ahora ha llegado el gran momento, así que con la propuesta de este video es darle algunos consejos y formas prácticas de cómo adaptarse al uso de lentes. Al principio, como al cerebro le cuesta un poco acostumbrarse, pueden aparecer algunos síntomas como puede ser náuseas o sensación de ganas de vomitar, dolores de cabeza, pueden aparecer mareos y visión borrosa, eh, sobre todo cuando veamos hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo. Y muchas veces nos va a pasar que algunas líneas que deberían ser rectas las percibimos como curvas o algunas ondulaciones que nos van a parecer raras, digamos, este, este movimiento eh, al principio hasta que nos adaptemos puede suceder y también sucede que al cerebro le cuesta acostumbrarse porque eh, está acostumbrado a ver sin lentes y cuando usamos por primera vez las lentes eh, empieza a aparecer eh, una limitación que tiene que ver con el marco de las lentes. ¿sí? Ahora el cerebro se tiene que acostumbrar a ver con esta limitación periférica, eh, entonces puede ser un poco difícil la adaptación va a depender de las personas, del de aumento que tengan en los lentes y si han usado o no lentes antes para algunas personas va a ser muy sencillo, en cuestión de horas ya no se los van a querer sacar y para otros va a ser un poco más complejo y bueno, por eso les vamos a, a compartir esto ¿Qué tiene que ver? Nosotros recomendamos que use los lentes un par de horas al día eh, empezando con alguna actividad que implique estar sentados, tranquilos, con actividades que impliquen eso, estar sin movimientos de cabeza, como por ejemplo, tejer, leer, hacer alguna artesanía, eh, ese tipo de actividades, al principio, un par de horas al día, estar muy tranquilos en la casa, sin moverse, eh, va a ser la forma más fácil que se adapten a los lentes. Y después, a lo largo de que ya se vayan acostumbrando, le vamos a ir agregando horas al día, este uso de lentes. Es importante que sepamos que cuando vamos a empezar a usar los lentes como les explicaba la visión periférica va a ser como la mayor dificultad entonces vamos a tratar de ver siempre por el centro del cristal ¿sí? si yo miro hacia adelante va a ser fácil porque no me va a costar pero cuando quiera mirar hacia los costados en vez de mirar de reojo tengo que acompañar el movimiento de la cabeza hacia donde quiero mirar entonces si quiero mirar hacia el costado, voy a mirar hacia allá, miro al frente, miro hacia el otro costado. Y si por ejemplo quiero caminar o bajar un piso, voy a mirar hacia el piso o hacia arriba. Siempre acompañando con el movimiento de la cabeza, eso va a ayudar a que nos adaptemos más fácilmente al uso de los lentes. También hay personas que van a usar dos lentes, unos que son de lejos para usar permanente eh, y otros para ver de cerca sobre todo las personas grandes, de más de 45 años, 50, cuando empiezan a usar estos dos tipos de lentes, ¿sí? Algunos solo van a usar de cerca. Nosotros les vamos a dar aclarado en el estuche que les vamos a entregar, eh, si es de cerca, si no, es de lejos, digamos. Cuando nosotros usemos los lentes de lejos, es para que los usemos en forma permanente. Los vamos a usar para andar, para andar en bici, para manejar si manejamos... Eh, para ver tele, para todo tipo de actividades y eh, cuando usemos las de cerca las vamos a usar para actividades que impliquen una menor distancia. Entonces el parámetro más o menos es la distancia de un brazo, sí, la distancia de un brazo hacia mí son lentes de cerca, sí, y la distancia de un brazo hacia allá es lentes de lejos. Estos, bueno, yo soy una persona joven, entonces solo uso de lejos, pero si usar a los de cerca solamente, yo los uso para leer de cerca, por ejemplo, para leer algo, eh, leo de cerca y si quiero mirar de lejos me los tengo que sacar, ¿sí? me los voy a sacar si yo quiero mirar más a lo lejos, por ejemplo que alguien me llame, porque todo lo que yo mire de mi brazo hacia allá ya pasa a ser lejos, entonces si estoy leyendo o tejiendo y tengo los lentes colocados, y alguien me llama, me lo saco y miro a la persona, ¿bien? O mínimo hacer este gesto de bajar los lentes y mirar hacia arriba a la persona que me está llamando, porque si no nos vamos a marear mucho, va a ser demasiado el aumento y vamos a producir una intolerancia a los lentes, ¿sí? Después con respecto al uso de los cuidados de los lentes, eh, la propuesta es básicamente que no nos limpiemos en seco, que siempre usemos eh, agua para limpiarlos, que no usemos productos como alcohol, esto no, ni limpiarlo con la ropa, que es un gesto bastante típico, no, ni limpiarlo con servilletas de papel, ni nada de eso. Los estuches cuando eh, tienen una función muy importante que es que no se rompan y que podamos trasladar los lentes fácilmente y un poco la propuesta es que cuando guardamos los lentes los guardamos con los cristales hacia el lado del paño. ¿Sí? Acá tenemos el estuche, tiene esta parte plástica, acá tenemos el pañito para limpiar los lentes y esta parte que es más blanda y sobre eso, vamos a apoyar el pañito, y sobre eso los cristales de las lentes. ¿sí? Entonces ahí los guardamos y los podemos trasladar a donde queramos. Los podemos guardar en un bolsillo, con una cartera, en un bolso o lo que sea. Eh, otra cosa es que, por ejemplo, estoy leyendo, uso lentes de cerca, ¿Sí? los tengo colocados, alguien me llama cuando En vez de guardarlo en el estuche, porque no los tengo a mano o lo que sea, en vez de dejarlos apoyados así, eso no se tiene que hacer, los tenemos que dejar apoyados sobre el plástico o sobre las patitas, ¿sí? Entonces, o lo dejo así, o lo dejo así. Ya, teniendo en cuenta todo esto, ahora les voy a enseñar cómo lavarlos, va a ser muy fácil adaptarse a los lentes y que los puedan usar. Para lavar los lentes vamos a usar siempre agua, eh, entonces... Mojamos los lentes y vamos a usar una solución jabonosa, o detergente puede ser, lo distribuimos bien sobre las manos y con la yema de los dedos vamos a limpiar bien la zona del cristal de los lentes. Lavamos bien los lentecitos, una vez que lavemos el cristal ya pasamos a limpiar lo que son las patillas y luego lo coagamos. Una vez que lo ocupamos lo vamos a secar con la microfibra que nos trae el tucher. Acá está. Secamos el cristal primero. Y después limpiamos todo lo que es la parte del marco. Y ya están listos para usar.